Muy buenas noches, queridos humanos. Bueno, estoy un poco, estoy un poco para Chópez, pero bueno, vamos a hacer un vídeo más, un vídeo más para la comunidad. Espero que, que os valga, que os sirva, que al final es lo importante es el objetivo de todo esto. Bueno, de la película El guerrero pacífico, que si no la habéis visto, os la recomiendo, eh, dice que la vida es elegir y tú puedes elegir ser víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Es decir, tú eliges y en base a eso... A partir de ahí, oye, es como aquel, ¿no? Como el sabio que dijo que... Creo que es el de, de Buda. Que, claro, el, el, el dolor es algo que, que viene, no, no puedes evitarlo. Pero el sufrimiento sí lo puedes evitar. Tú decides si quieres sufrimiento o no. Porque el dolor te, es algo sobrellevado, es algo que viene instantáneo, pum, y te lo comes con patatas pero posteriormente tú puedes actuar, evidentemente no lo haces de la noche a la mañana, pero sí puedes ir superando obstáculos y bueno, pues eso que te oprime, pues que poco a poco ir soltándolo para darle la vuelta a la tortilla. Y se puede hacer, ya os digo yo, que se puede hacer. Es duro, claro que es duro, y esto es como el trading, es decir, al principio empiezo perdiendo, y dices, madre mía, este, este jodido Bitcoin hace lo que le da la gana, va al revés, piensas una cosa, técnicamente parece esto, luego resulta que hay una noticia que nos fastidia esto otro, y no termina de hay veces que se pone pesado, se queda ahí lateral, me aburre. Eh, pero es que para eso se inventó la paciencia. El, el que inventó la paciencia en su día, pues el santo hop eh, nos dijo, si se inventa algún día Bitcoin, tenéis que tener mucha. Y, y efectivamente, así es. Bueno, hoy es día 2 de marzo. Y el 2 de marzo pasaron muchas cosas a lo la, la historia. He cogido unas poquitas para no hacer las efemérides demasiado largas. Y bueno, el 2 de marzo de 1867 en Estados Unidos se aprueba la ley de reconstrucción. 2 de marzo del 1867. Para que voten los negros libres. Los negros libres, los que eran esclavos no, claro. Y en el, y en el sur quede controlado por, por un régimen militar, ¿vale? El 2 de marzo de 1891, en España, se celebran las primeras elecciones por sufragio de varones. Ya en el 31 hubo sufragio universal, con el voto en contra del PSOE, por cierto, de que las mujeres pudieran votar, ¿eh? Cuidado. El 2 de marzo de 1906, en La Coruña, España, se funda el Real Club Deportivo de La Coruña, el Superdeport. El 2 de marzo de 1919, en Moscú, la Unión Soviética, se inaugura el primer Congreso Internacional Comunista y el 2 de marzo de 1944, en La España de Franco, se crea el DNI, Documento Nacional de Identidad. Eh, uy, de identidad... Y bueno, el 2 de marzo de 1946 en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh es elegido presidente. El de Ho Chi Minh, eres un hijo de puta, la tienes coladilla, si diminuta. Pues ese. Bien, el 2 de marzo de 1950 se inaugura oficialmente el 30 algo, con una travesía desde Madrid a Valladolid. Y el 2 de marzo de 1956, Marruecos, se independiza de Francia. Aunque viendo la selección eh, de Francia, yo diría que sigue dependiendo. El 2 de marzo de 1995 se crea la compañía Yahoo, que para los que sois más jovencitos... No lo sabréis, o no lo habréis visto, o no lo habéis vivido, pero Yahoo era la número uno. Google era... Nah. Terra era... Yahoo, el número uno. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Hemos hecho una vela de cuatro horas decente. Ahora estamos haciendo una vela de cuatro horas, bueno, al menos la primera hora, un poco indecente. Y bueno, pero bueno, son, son pequeñas cositas, pequeños movimientos que está viendo. Todavía sin definir, pero alcistas. Una cosita rápida. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, tenemos a Bitcoin y a las criptomonedas en un rango ahí un poco tal, vamos a ver hasta dónde podemos ir con ellas, en principio Bitcoin 4 horas, vemos que hemos estado, o estamos tonteando y acumulando en la zona de RSI de 50%, ¿vale? pero veis que al estar pasando de vez en cuando, como fue aquí un poquito por encima, bueno, pues al final los mínimos están siendo alcistas, van subiendo, aquí también los mínimos van subiendo, con lo cual, siguiendo la norma, no hay nada, nada extraño. Sí que es cierto que, bueno, lo que nos interesa es romper el 50%, estamos ahí al borde otra vez, dentro de esta vela de cuatro horas en la que estamos, que estamos generando ahora. La primera hora intentó intentado ir arriba, ahora pues se nos viene un poquito abajo, pero bueno, con lo que, lle lo que llevamos haciendo en rango muy pequeñito aquí, pero fijaros, aquí estuvo mucho tiempo, caímos, oh, venga, otra vez para arriba, ahora estamos otra vez en la misma zona, pero, fijaros, eh, vamos a hacer un, un ejercicio, ¿vale? Que creo que es bastante interesante. Tenemos una zona... ¿Vale? Una especie de rango lateral que tenemos por abajo y tenemos por arriba. Bien, eh, ¿dónde nos estamos moviendo nosotros ahora? Pues fijaros que, lo que donde nos estamos nosotros moviendo ahora es en la mitad superior de ese rango, ¿vale? Sí, de todo este rango, todo este rango, nos estamos moviendo en la mitad superior, es decir, que nos estamos, digamos, apoyando en lo principal de toda esta zona. Aquí fue resistencia, resistencia, resistencia, rompemos, caemos, resistencia... Rompemos resistencia y sin embargo, ahora que está siendo apoyo, apoyo, apoyo. ¿Podemos romperlo? O sea, si perdemos esta zona, aproximadamente 23.189, hoy pues iremos, ya sabemos, dónde queremos, ir, donde yo creo que deberemos ir con el tiempo, ¿vale? Eh, a la parte inferior de la línea de tendencia que genera ese canal paralelo que tenemos ahí dibujado. Mm vamos a ver si lo conseguimos, mirad, vamos a limpiar en principio, vamos a quitar ese triángulo, vamos a quitar esto vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a quitar ya está, de momento, de momento hasta ahí eh, ¿por qué? bueno, nos interesa esta zona, la línea verde que tengo nos interesa la línea verde que tenemos por debajo es el, esa zona horizontal ahora tenemos, por, por, por otra parte este canal paralelo ¿vale? tacatas, más o menos parte inferior, parte superior, parte inferior parte superior, 50% estamos en esa pelea Vale, lo que era la cuña, vale, pues estamos en esa pelea del 50%, si ¿Sí conseguimos pasarlo, bueno, pues nos iremos a la zona de a romper los 25.000 de una vez, con fuerza, 25.600, 25.800, más o menos, que no, pues nos tocará tocar abajo, que yo es lo que creo que primero deberíamos de venir a la zona de 23.400, perdón, 22.400 aproximadamente, y a partir de ahí actuar. Como zona de seguridad tenemos esta zona que tenemos aquí marcada con las ondas blancas, está comprendida entre los 20.000 20.440, 21.168, aproximadamente, ¿vale? Toda esta zona de momento. Los movimientos son pequeñitos, no están siendo gran cosa, pero eh, si hubiese cualquier movimiento interesante, cualquier un short squeeze en un momento dado, o por acumulación de, de cortos, ¿vale? Y se empiecen a acumular cortos. Eh, ya hemos visto que los, los cortos de Bitcoin, bueno, hoy están bajando un 2.82, pero se han estado acumulando un poquitito, ahí en una zona, eh, abajo, en un momento dado... Generar un short squeeze y desde ahí lo veo complicado, pero podría ser. A lo mejor para hacer un 2-3% al alza, ¿vale? Y bueno, pues que esos cortos fundirlos. También es cierto que ahora hay más gente, quizás todavía en largos. Entonces, bueno, pero hay bastante indecisión por aquello de qué. ¿Qué pasa? Que están los mercados raros, que hemos visto que la recesión es más que probable, eh, que los números no están saliendo. Entonces, ¿qué va a pasar con las próximas reuniones? Europa ya tiene claro que va a subir 0,50 en, en marzo. ¿no? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Subirán 0,25? ¿Subirán 0,50? Está complicada la cosa. Está la, la cosa complicadilla, ¿vale? Entonces, en base a eso, no solamente en la subida de tipos de interés, sino que empezamos en un periodo en el que ya se empiezan a notar, se pueden empezar a notar las primeras subidas de tipos de interés las primeras evidentemente en Estados Unidos solo vale son flojitas pero sí empiezan a trasladarse poco a poco eh, el mes que viene se cumplirá un año de las primeras subidas a partir de ahí en los resultados trimestrales que se vean se verán a lo largo del verano ahí sí vamos a ver de verdad la pupa que hacen vale es decir eso, ese año más el trimestre empresarial ahí es donde vemos chicha números vale por eso se dice que en verano, después del verano, puede haber un patapum, ¿vale? eh, entre otras cosas, aparte, para la parte de Bitcoin, por, por ciclo. Bien, eh, de momento sigo pensando exactamente lo mismo. Si vamos a retestear otra vez la zona, oye, fantástico, pero creo que acabaremos en esta línea de tendencia. No sé exactamente en qué punto. Creo que la, una confluencia... Importante, está aquí en los 22.400, quizás un poquito más arriba, también este mínimo con la línea de tendencia, 22.600, bueno, pues tampoco es algo que lleve mucho a partir de ahí. Un poquito de fuerza de mercado y cualquier noticia decente, pum, para arriba, ¿vale? pasa que la primera semana de marzo no suele ser una semana muy allá, más bien suele ser una semana lateral negativa. Eh, ¿Qué tenemos en la parte del BLX? ¿Cómo, cómo ha cumplido, vale? ¿Cómo, cómo se determinó ayer de... A ver, me va. Es que lo, lo he reiniciado. No se puede dejar las cosas solas. Lo digo yo. Pero bueno, no pasa nada. Lo vemos en un momento porque el BLX hay que seguirlo. De verdad. Eh, el Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. BLX. Os recomiendo que lo pongáis todos porque es algo súper importante. Bueno, cerró al final en el global del mercado. El BLX ya sabéis que es el global del mercado. Con una vela que abrazaba lo anterior. Al menos a cierre y también con mecha. ¿Veis? Que la mecha también hacía su sobre esta mechita que había aquí. Subiendo un poquito el volumen, pero el volumen tampoco fue ninguna una maravilla. Con lo cual, en el día de hoy podíamos esperar unos números eh, verdes. Sí, podíamos esperar unos números verdes, pero tampoco con demasiada con demasiada chicha. ¿Cuál es nuestra pelea hoy? Cerrar por encima de la EMA 20. Ha venido, veis, ¿Veis cómo está nuestra línea media? que está roja. Ya empezamos a tener los precios a la derecha. Si conseguimos mantenernos por encima de la EMA 20, esto empezará a dar la vuelta otra vez. Y ahora, como aquí, bueno, pues si lo hace muy de golpe, pues bueno, yo prefiero que lo haga un poquito más suave. Lo acune y ya empezamos a otra vez con otra subida para romper los 25.000. Sería lo ideal. Que lo vaya a hacer o no, no lo sé. Ahora bien, y lo importante también, el cruce negativo entre la EMA 20 y la E50, también sería importante que aquí haga una cobra y se vaya para arriba la EMA20. Y qué bueno que nos apoyamos a la media de 50. Ya llevo varios días es algo totalmente normal. ¿Y que es lo suyo? Es decir, aquí nos apoyamos y rompimos un poquito la MA 20 pues podemos hacer exactamente el mismo movimiento. En aquí, pero con la 50. ¿Vale? Es, es un movimiento súper típico. Muy normal. Muy súper típico. Vamos, es tremendo. Eh, bueno, Ethereum. Por su parte, pues, ¿qué nos dice? Pues que, mira, me manda la capitalización del mercado de las criptomonedas. O sea, esto es tremendo. Yo tengo Ethereum y aquí me manda... Pero no pasa nada. Yo, como lo tengo aquí en mi lista... Pues lo pongo al ah, listo. Eh, no termina de romper la línea de tendencia, decíamos bueno, se nos viene aquí, pues ayer hizo una falsa ruptura, hoy se vuelve a ir abajo, no termina de romperla vamos a ver cómo termina, porque la vela de ayer fue muy buena, esta vela es una vela buenísima, abrazando toda esta zona eh, muy prácticamente sin mecha por arriba y por abajo, rompiendo la línea de tendencia, hoy no termina de cumplir no termina de romper, pero vamos a ver si mañana tuviera un día decente, por lo menos ya que rompa la línea de tendencia, pero claro cuanto más abajo la rompa, más distancia va a tener con la zona de resistencia, que es importante también vale, porque es que enfrentarte a... Esto es como cuando tienes un combate de boxeo y te ponen primero uno y luego otro dices, tío, yo voy a aguantar este 15 asaltos ¿cómo voy a aguantar otros 15 con este otro pedazo de bestia? pues imposible, ¿no? pues aquí a Ethereum le está pasando exactamente lo mismo por su parte, el Total Market ya hemos visto que ha tenido un pequeño retroceso eh, pero sigue sin perder la línea de tendencia que le tenemos marcada ahí sigue aguantando ahí como, un, como un campeón pero si la pierde, pues ya sabemos, a ah, por los mínimos anteriores, que además estos mínimos anteriores, en 9.59, corresponde con estos máximos, toda esta zona de mínimos con estos máximos. Vale, pues eso sería lo, sería lo lógico. Eh, por otra parte, la dominancia de Bitcoin, señores, esta es la que manda. Hemos dicho que el mercado ha bajado vale y la dominancia ha subido, además abrazando toda esta zona intentando venirse otra vez a la zona que tengo de la línea amarilla y fijaros que justo la ha tocado y ahí se ha parado, pero se está quedando al borde, es decir, puede intentar romperla otra vez igual que hizo aquí, de momento tenemos una línea de tendencia en este punto, vale con lo cual tenemos la zona horizontal más la línea de tendencia, vamos a ver qué pasa, si el mercado baja, y la dominancia de Bitcoin sube, ¿qué quiere decir? que el dinerito ha salido un poquito de las, de las altcoins, ¿vale? Eh, el dólar index, por su parte <ríe> ha vuelto a hacer la jugada maestra después de llegar ayer y rozar la EMA20 ¡plaf! otra vez para arriba probablemente, ¿qué puede hacer? pues ir a batir este máximo y la media de 100 la media de 100 ya le debería de dar una pequeña torta para volver otra vez a la EMA20 pero... <ríe> tal y como están las cosas, yo tampoco me la, me la jugaría mucho en el patio del cole, por su parte las altcoins, qué ha pasado lo que he dicho no pues si el si el mercado por un lado resulta que baja la capitalización, pero sube la dominancia de Bitcoin, lo normal es que la mayoría sufran, y efectivamente así es, quitando IBIO, PAX, eh, WX y pues, eh, bueno, esto es oro eh, esto no es nada, esto es seguimiento Binance, aquí fuera, quita, vámonos a los pares dólar que lo vamos a ver mejor, porque ahí no vamos a ver una, una castaña, vale volvemos a, es lo mismo, PER, GMT Badger, VLX y CSPR, como quien dice bueno, por aquí, 387, son las que han subido un poquito, Jan Fina sigue igual que ayer también un poquito en positivo, bien EOS 1.174, mi hombre, 1.155, Melos 1.139 y a partir de aquí, nada poca chicha y todo el resto rojo, rojo, rojo rojo, más rojo bueno, esto es, esto es interminable por la parte más negativa eh, interesante de ver bueno, CTSR, que bueno, tampoco lo Matrix está un 12%, una caída, ZRX otro casi 10%, básicamente lo que ha caído true de así importante, importante, importante, bueno, Shem, la veíamos ayer, eh, CFX, que en estos días había estado subiendo, está haciendo banderita, es como se apoyó en la zona que le marcamos con esa zona de posible eh, retroceso, y justo llegar a tocar ahí, irse para arriba, ahora está retrocediendo un poquito, bueno, está haciendo su banderita, está cumpliendo con lo suyo, porque fijaros los pepinazos que ha metido, uno, dos, le falta el tercero, Vale, lo que yo muchas veces me habéis escuchado, sobre todo alguno de vosotros, los tres reyes, 1 o 2, le falta el tercero y luego ya pues, pues posiblemente eh, tendremos oportunidad de comprar más abajo. Eh, STX también anda por ahí, WAX, KNC, Filecoin, un 5.97, haciendo igual, una banderita bastante similar. Eh, si nos vamos a una zona importante, aquí la tenemos, ¿vale? pues desde esta zona de máximos que hizo aquí, se ha venido, se ha apoyado aquí, bueno, pues está intentando ahora acumular por encima de esa zona, todo lo que se acumula por encima de esa zona, y esta otra zona que tenía aquí, 5,88, eh, es, es algo que entra dentro de lo normal, después de las subidas que ha tenido, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? A NKR, Maker, 5,40, Maker ha estado en estos días también haciendo las suyas. entonces, bueno, pues que hoy baje un 5,40, después de haber subido un 17% ayer, pues es algo que es totalmente normal, y Otabi perdiendo un 5,30, lo malo que tiene Iota es la vela que le está haciendo, que le está abrazando después de una caída, una vela potente abrazando a la anterior, y posiblemente tenga más volumen o igual que la vela verde. Eso no es, no es no es bonito, no se les es bonito. Eh, Phantom, un 5% a la baja. Bueno, ayer subió o ayer recuperó un casi un 10%, un 9,34 y perdió un 5%. No está. Bueno, está, está a ver, está dentro de esta zona. Vamos a marcarlo aquí. ¿vale? zona de apoyo, aquí se ha apoyado, pues bueno, mientras no pierda esa zona de los y 38 aproximadamente, bueno, y sin aproximadamente, si no pierde esa zona al cierre eh, y la confirma, pues posiblemente, pues bueno, aquí podríamos tener hasta 0.35%. ...una caída, que es un punto interesante... ...y el siguiente interesante es este mínimo que hizo aquí... ...0,29... ...bueno, pero bueno, veremos viendo cómo va reaccionando... ...esperemos que no pierda esa zona y pueda ir a los 0,60... ...sería lo suyo... ...y bueno, y así, pues un montón, así hay un montón de valores... ...más o menos con un dibujo muy, muy similar... Eh, ...vamos a terminar con Bitcoin... ...para no alargarlo de demasiado... ...en una hora, hemos visto... ...aquí, esta hora... ...que ha intentado irse a Larza, la que el inicio de la... ...había Larza... La ...el inicio de la vela de, de cuatro horas... Ha hecho una dolla invertida, es fea, y bueno, pues ahora está haciendo otra, la siguiente hora, una vela roja. ¿Qué puede hacer? Venirse aquí, vemos en una hora, este punto que tenemos aquí, esta mesetita, en 23.363, eh, con este punto de apoyo, en 23.358, eh, podría ser una zona en la que venga, se apoye y vaya para arriba, si es que tiene que venirse abajo. No debe de perder nunca los 23.266, y si esta vela al final quiere empezar a terminar en verde o es simplemente un pequeño retroceso y no pasa de esta mesetita que tenemos aquí un poco más arriba, en al cierre, ¿eh? hablo de cierre, yo no hablo de mechas, bueno, pues podría luego rebotar y seguir yendo a, la alza a por la zona de los 23.766, que es la zona que estamos intentando. Pum. Yo llamo a la puerta, aquí me apoyo, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces llamo a la puerta, rompo el muro, me caigo. Empiezo a construir otra vez el murete, pam, pam, pam, pam, pam, y me encuentro con la resistencia, una vez, dos veces, y no puedo, Uf, venga, voy a descansar, recojo dinero, descanso mucho, boom, ruptura, no puedo con ello, venga, me vengo abajo, pero me vengo menos abajo que la base anterior, ¿qué me toca? Intentar volver a, a darle caña, le he dado una, dos, tres veces, como bien dicen, en la misma zona, pero bueno, aquí... Venga, vamos a ir a por ello otra vez, a ver si se rompe. Ánimo, viste, venga, darle, remar entre todos. En fin, chicos y chicas, no digo más. Ya voy un poquito justo y, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.